Que no sabes dónde he vuelto hoy, dónde solíamos gritar diez años antes de este ahora sin edad, aún no vive el monstruo y amo y paz. Los bancos que escribimos medio oscura sin pensar todos los versos de Giro con las faltas de un chaval aún están y aún hoy se escapa mi control problema y solución ese grito siempre acecha la respuesta y aún hoy solo el grito y la ficción consiguen apagar las luces de mi negra alerta. Tengo un cuchillo y es de plástico. Donde solía ver metal Y el libro extraño que te echó de párvulos Sus hojas tuve que incendiar Y en los hierros que separan La caída más brutal siguen las dos iniciales que escribimos con compás y siempre están vertical y transversal soy grito y soy cristal justo el punto me dijo el que tanto odiaba cuando tú me repetías que te hundirá y me hundirá y solo el grito no oirá. Decías que es fácil. Tú solías empezar. Empezar. Es que el grito siempre vuelve y con nosotros morirá, frío y breve como un verso, escrito en lengua animal, y siempre está, me hundirá y te hundirá, y solamente el grito no seguirá. Días que es fácil, tú solías empezar vertical y transversal Soy grito y soy cristal, justo el punto medio El que tanto odiabas cuando tú me provocabas a odiar Y ya está, ya hay paz Yo sé, y tú no, no preguntaba, tú no.